Neurofilos es un proyecto de filosofía, psicología y literatura que fomenta la gestión de las emociones, la lectura crítica, la escritura creativa y el debate filosófico. Es un espacio para el pensamiento libre en el que las neuronas y la filosofía sostienen un diálogo crítico y creativo, usando la escritura, el debate y la tres. En Neurofilos trabajamos con los siguientes valores. Libertad de elección y fuerza de voluntad, pensamiento flexible, aceptación incondicional de uno mismo, aceptación incondicional de los demás, alta tolerancia a la frustración y el anticatastrofismo. En Neurófilos también contamos con la TREC. La TREC es la terapia racional emotiva conductual. Esta herramienta se foca en la solución de problemas emocionales mediante un modelo filosófico y empírico. Esta se presenta con el ABC, la A que son las situaciones o problemas que observamos, la B es la interpretación o creencias irracionales frente al problema, la C son las consecuencias emocionales que se presentan,